Vamos a continuar presentando a nuestros próximos invitados Que ya están conectados del otro lado Los vamos a recibir con un fuerte aplauso A Gustavo Amor y Jorge Pibobarski Ellos son directores ejecutivos de Hello Stranger Productora eh, con la que han estado participando durante toda esta semana Allí en Francia en el festival de Cannes Live Chicos, bienvenidos ¿Cómo Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, Gracias, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien Muy bien, un gusto tenerlos ahí. por aquí Bueno, ¿siguen en Francia todavía? ¿Están allá? Seguimos, seguimos, acá es último día El, Qué festival, de acá, el festival más importante es la, la meca de la publicidad uh -huh. eh, mundial No es el Así festival que, de Cannes como lo conocemos, ¿no? El que premia películas importantes no, y demás No, no, es, eso es eh, a, anterior, uh -huh. antes Y después acá lo que engloba es todo lo que es la publicidad mundial Y últimamente lo que está pasando mucho es que lo que tenemos es Muchas charlas de, que tienen que ver con, con cosas que están pasando, como NFT, las criptos, inclusión, eh, bueno, ese tipo de cosas. Claro. Y, y bueno, hay mucho panel, mucha charla, muchos eventos, se genera eso, ¿no? Como un momento de reunión para la industria y también un momento como de discusión y obviamente, bueno, la apreciación. Es, me imagino, como en, en distintas jornadas a lo largo de la semana, la meca, decían ustedes, de la industria creativa. Ahí se están desarrollando todas las ideas para publicidades y demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Esas charlas, ese intercambio con personas de distintos polos. Bueno, es, es increíble. La verdad que desde el primer momento que estás acá está lleno de bueno, empresarios, agencias, eh, marcas y eh, consumidores que... Que, están, que dictaminan lo que va a suceder el próximo año con respecto a la publicidad. Entonces, de repente, ves charlas de conceptos disruptivos que te, te llama la atención. Y bueno, hay muchísimas cosas como para, para aprender y para ver qué, qué es lo que se viene. Lo que sí comparte con el Festival del Cine es también el espacio, que es el palé, el mítico palé, claro. que si quieren la hacemos un recorrido. ¿verdad? Dale, sí, por favor. ¿eh? Queremos chusmear un y poquito. Van las mismas, son las mismas, sí, las mismas salas, digamos, ¿no? Todo igual. Ajá, buenísimo. Eh, y bueno, puede ser muy amplio. Dale, hacemos como Bien. un 360, ustedes vayan girando y nosotros sí, bueno. vemos ahí donde estamos. Mira, estamos en una de las salas Ajá. donde, bueno, acá se proyectaron eh, todos los comerciales y ciertas charlas, eh, donde, bueno, los jurados pudieron ver todo eso y se y ya están ahí los graduados. Ay, estamos perdiendo un poquito la, la conexión porque mejor que quedémonos que lo... en un punto fijo porque estamos, por ahí si los rico. hacemos recorrer mucho y demás vamos a perder la conectividad y, y lo importante es lo que ustedes tienen para contarnos en definitiva. Así que ahí, está, ahí, los, ahí, vemos. ahí los vemos y escuchamos los vemos bien. vemos nuevamente. Bien. Chicos, por ejemplo, ¿qué empresas importantes participaron de, de este evento? ¿Alg ¿Alguna figura importante que les haya llamado la atención y que haya sido un placer escuchar y absorber todo ese conocimiento? Eh, sí, mira, las, bueno, las marcas están todas, todas las marcas, las más importantes eh, a nivel mundial, todas, uh -huh. todas las que todas las personas conocen, así uh -huh. que desde marcas de refrescos uh -huh. eh, de hasta, ropa, digamos, bueno, también. lo que sí todo, todo. Fue, es muy importante cómo comunicaron, porque a pesar de tener todas las charlas y todo lo que sucede acá de Palais lo que sucedió en este, en este festival, en este hoy en 2022 es que alrededor de esto todas las marcas pusieron su stand, por ejemplo y en las playas estaba en la playa de, de Meta, uh -huh. por ejemplo eh, que comunicaban llamaron a distintos eh, influencers, claro que Meta y... recordemos que es el nuevo nombre de Facebook, Instagram uh -huh. y todo ese universo de redes sociales, sí. así es, uh -huh. todas las marcas de Meta, Twitter Google, eh, las redes sociales pesaron pe pe pe pe pe pe muy, ¡Oh! muy fuerte. Uh -huh. cada una tenía su playa, estaba la playa de Twitter también. Traen sus invitados, wow. y... estuvo Paris Hilton. Wow. wow, me imagino que Barry es un poco... Vino. Sí, perdón, continúa. No, no, o sea, Paris Hilton vino a hacer una charla de, de NFT, que ella está metida con eso, vino además a pasar música. Y aprovechan como ese espacio para, para después estar ahí dando charlas y hablando con la gente vino... Perdón, y para la gente comentario. que no tiene la menor idea qué es NFT, en pocas palabras, ¿cómo lo explicamos? Uh, está el, el <risa> NFT, está el, difícil, el, pero tenemos está. un público quizás mayor que se encuentra con estas nuevas tecnologías y no, no tiene la menor idea, entonces está bueno por ahí aprender el, el un poquito. El NFT es, es como un elemento que mm. vos podés poseer, pero no lo posees en físico, lo posees en digital. No es tangible, y en el caso okay. del arte caso del arte es como que vos te podés comprar un, un cuadro. una foto, por decirlo de alguna manera, que sería un cuadro, por ejemplo. Vos sos poseedor de esos derechos, lo podés vender. Y la diferencia con el arte tradicional es que vos, este, de cada venta de SMGT, vos te vas a quedar un porcentaje de por vida. En teoría, después Ajá. no sé cómo... Y para qué sí, no sirve no, no, no, no, eso, ni. por ejemplo... no somos, digo, no somos expertos, ¿eh? Chicos, no somos expertos, por ejemplo, pero, pero, esto. pero, pero están más, más empapados del tema. Por ejemplo, yo me compro una obra de arte de NFT y la tengo en mi celular. ¿Para qué me sirve? Sí. ¿Qué hago con eso? Porque uno un cuadro no. lo pone en el puedes, living de su casa que para quieras. que se quede más bonito. Pero puedes que... hacer, vos puedes hacer lo que quieras con esa obra. Mira, lo más importante que aprendimos también es cómo va evolucionando ese NFT. Ahora muchas, muchas marcas van a empezar a pautar y van a empezar a crear NFTs. Eh, como por ejemplo, vos vas a pasar, vas a ver una gráfica en vía pública, sí. vas a ver la, la publicidad de, una, de, de la, la próxima película de esa venta. Uh -huh. Con tu celular vas a poder, ¿qué pasa? Es, es algo interactivo, el, F, el NFT puede ser algo interactivo a partir de una imagen, no un código QR. Bien. Entonces vos vas a poder con el celu escanear o, o sacarle una foto ahí a la, a la gráfica y vas a poder tener distintas cosas. Por ejemplo, ya de, de por sí poder sacar la entrada a, a partir de, de apuntar con tu célula gráfica, o que ve que, que, que tome vida, que cobre vida y que el actor te invite a, a ver el trailer. Claro, como, o hacer, eh, sí. como más interactivo. Cosas, todo. Claro. Ah, Sería, acá? chicos, Entonces, o sea, estar... sí, perdón. No, no, no, por favor, contame una puerta. Diga, diga. Que me imagino que, eh, o sea, en líneas generales también esto sirve para que las grandes marcas, ya sea de redes sociales o imperios de, de ropa o de lo que fuese, son como líneas de estrategias comerciales para poder cautivar al nuevo público, saber cómo llegar a través de las nuevas tecnologías sí. y demás. En líneas generales. Sí sí, al... uh -huh. sí, sí, obviamente. Sí, sí, se, se están acoplando a cosas que empiezan a surgir, que tal vez no surgieron desde el punto de... De, con, con vistas comerciales y a, y, a, y a medida que pasa eso, así como en su momento pasó con las redes sociales o YouTube al principio había como una reticencia capaz de las marcas de, de usarlas y después es algo que básicamente es lo que les define a ellos uh -huh. eh, tal vez más que a veces eh, la publicidad tradicional como la conocíamos nosotros ¿no? Bien, entonces usted... todo el tiempo agarrar cosas nuevas y, y actualizarse y uh -huh. usarlas y después viene otra cosa lo que sí es verdad que cada, tal vez en el último tiempo es como que eh, los tiempos se van acortando, cada vez hay cosas más nuevas, más rápido. Entonces acá el año que viene no tengo ni idea, tal vez claro. estamos hablando de que estamos comprando cosas en el metaverso. Y la era del consumismo. Claro. Eso puede pasar, eso puede pasar. Y ustedes, todo lo que aprendieron, todo lo, lo que absorbieron estas charlas, imagino que vienen como con la valija cargada de ideas para venir sí. a aplicarlo y volcarlo aquí en lo que es la industria creativa de Argentina. Sí, por supuesto, la industria argentina de creatividad es una de las más importantes del mundo. Nuestros creativos son, eh, eh, nada, son tope de gama en todos lados, están trabajando, Buenísimo. En, no solo en los mejores países, sino que la nuestra, en, en, en Argentina mismo, los que están ahí, son no solo respetados, sino de, de los más ganadores. Bueno, excelente. Entonces, todos los años acá en Cannes, eh, Argentina tiene un, tiene un puesto eh, nada, privilegiado. Bueno, qué bueno, espectacular, eso, que qué bueno saberlo. Uno piensa por ahí que como argentinos siempre nos quedamos atrás y que vamos no. quizás un, un, un paso siguiendo las huellas de, de otras grandes potencias, pero no, está buenísimo saber que en este ámbito no. también estamos eh, bien posicionados. En materia de creatividad siempre siempre fueron de los, más, la, las, los trabajos de los más importantes que, que se pueda, que pueda haber qué En otros mercados, obviamente, pero no solo, no solo hablando de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Por eso Ajá, es tan excelente. Importante. Chicos, ha sido un placer charlar con ustedes, sí. que sea con todos los éxitos Gracias. esta última jornada y bueno, ojalá podamos tener pronto todas las novedades claro, e ir viendo de a poquito cómo se desarrolla esto aquí en nuestro país. Gracias chicos, placer. Que